Campeones de League of Legends en 10 segundos. Será. que un rato su básico lo recupera un poco de maná. Carga esta cosa que después es un rayo. un rayo del cielo. Tira una pelota de la panza. Hace así y empieza a tirar muchos rayos re piolas. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribilo en los comentarios.